el living, listos para recibir a nuestra primera invitada de lujo, nos acompaña hoy en Mejor de Mañana, Julieta Porta, bienvenida enorme recibirte por acá, habíamos leído tantas notas en el diario, se estaba sí. hablando tanto de Julieta que dijimos, la queremos conocer nosotros que en primera persona para, para tener su testimonio sobre todo lo que está pasando eh, en tu vida en este momento, Qué vorágine la que estás viviendo, ¿no Juli? Sí, la verdad es una locura <risa> por ahí me cuesta creerlo un poco pero, pero es increíble lo que se está logrando y siempre con, con equipos atrás también por supuesto. no hay que olvidarse de eso. No, 23 años ya ha fundado su propia empresa junto a su socia Pacífica sí, sí, sí. eh, Álvarez, ha ganado un concurso de la NASA, ya está recibida de, de licenciada, a punto de completar la otra carrera de ingeniería. Eh, qué, qué impresionante, ¿no? Qué, qué, qué carrerón que has hecho, Juli. ¿Por dónde podemos edad, empezar? Claro. ¿Cómo fue el comienzo? ¿Cómo ¿Por, comenzaste? ¿Por dónde podemos empezar de, de, todo esto? A mí me llama particularmente mucho la atención de lo que se está diciendo de ese concurso de, de la, la NASA. NASA. ¿Querés que partamos por ahí? Empecemos por ahí, claro, por vale. supuesto, sí. eh, Bueno, la verdad es que siempre yo me presenté a un montón de concursos. Era la típica chica que hacía un montón de cosas. Pero estabas en todo. Y en la casa le decían, pero elegí algo, no hagas todo. todo. El que mucho abarca, poco apriete. Y bueno, nos presentamos siempre a un montón de concursos, estos emprendedores, donde uh -huh. en poco tiempo tenés que crear una idea, llevarla a la acción Ajá. y validarla y ver si funciona y siempre nos iba mal. O, eramos, o la idea ya la habían hecho otros claro. grupos de personas, o el proyecto no era, no era tan bueno en sí, uh -huh. o quizás no sabíamos el tema. Y bueno, en este afán de simplemente divertirnos, sí. sin saber, nos presentamos con un grupo de, de mendocinos, Ajá. Sebastián Calvera, el buen Villegas, uh -huh. y junto con un guatemalteco, Sergio Dubón, nos presentamos a este concurso que... Curiosamente es el concurso más grande del mundo ah, El concurso científico más grande del mundo En una edición donde hubieron por pandemia Más de 26.000 personas compitiendo Muchísimo. No, y de, y de todo el mundo, ¿verdad? De, de todo, todo el mundo, más de 150 países Donde bueno, la NASA dice Estas zonas problemáticas eh, ojalá que la población pueda desarrollar posibles soluciones ah. y abre esa convocatoria, es como una licitación. Claro, ellos claro, te plantean cual. una problemática a la que vos tenés que brindar una solución con Exacto. tu proyecto. Y no bien. había un límite de personas para integrar el grupo, eso era libre. Era libre, uh -huh. y de hecho, no, digamos, no había límite de edad, ni, ni geográfico, había, no había ningún requisito de ningún tipo. Uh -huh. De hecho, hay personas con doctorados compitiendo claro. que se dedican a presentarse a estas convocatorias de la NASA. Y ahí fueron los pibes mendocinos a arrasar, arrasar. con todo. <risa> sí, nunca <risa> nos imaginamos. Yo siempre cuento esa historia, pero es que a mí me fascina. Sacábamos uh -huh. la cuenta decíamos decíamos 26.000 personas, quedar 4... Claro. 0.0001 claro, La estadística no daba a su favor no ¿Y en daba. qué consistió este proyecto que presentaron, Juli? Bueno, relacionado con las problemáticas de la tierra y del espacio Ajá. elegimos la de las inundaciones porque, por definición, una, una inundación es un desastre natural uh -huh. pero la mano del hombre tiene mucho que ver Por supuesto Digamos, esto se va a agravar en los próximos años va a pasar uh -huh. cada vez de peor manera y en los números eh, es la catástrofe que se lleva mayor cantidad de vidas Ajá. y la que genera mayor cantidad de daños a nivel económico uh -huh. en América Latina. Entonces dijimos, uh -huh. bueno, apuntemos a esto porque por más que uno quiera hacer innovación tecnológica y todo esto que, que estamos escuchando, todo uh -huh. lo que se viene en la tierra, digamos, lo que ocurra no lo vamos a poder evitar. No, claro. Y nosotros sabemos que como país eh, que está ahí en construcción uh -huh. y luchándola, hay muchas condiciones que a nivel también la TAM. Eh, en cuanto a infraestructura no nos permiten uh -huh. por ahí sobrevivir. Entonces hablamos con muchas familias que habían hasta inclusive perdido eh, miembros uh -huh. y, y nos contaban lo terrible que es y por qué claro. había que afrontarlo, ¿no? Uh -huh. y, y este proyecto eh, se puede llevar a cabo quizás en algún momento, con el visto bueno de la, de la NASA, digo, la idea es quizás llevarlo adelante, presentarlo a las autoridades de la provincia o a nivel nacional. ¿Cómo sigue el caminito de este proyecto? Bueno, este proyecto actualmente estamos en desarrollo tecnológico. Eh, por supuesto que lo estamos ya creando, ya fue validado por más de 268 instancias. Cuando wow, quedamos claro, ganadores... muchísimo <risa> claro la, y, y debe la ser agencia, un jurado, te digo, claro. muy especializado. Sí, la Agencia Espacial Europea dijo, me encanta lo que están haciendo yo los premios con la misión, el acceso a las imágenes. Wow. Esto se puede llevar al agro, a otras catástrofes. Uh -huh. Así que bueno, es desarrollo tecnológico. Una locura, ¿Qué tiempo sí. les llevó este proceso este trabajo, uh -huh. ¿cuánto demoraron en desarrollarlo? Bueno, con la idea con la que uno concursaba, después si sí. ¿sí eso quedaba validado, ahí tenemos 3, 4 años para salir uh -huh. al mercado claro. pero la idea en sí, con este prototipo de hackathon en dos, tres días presentamos, armamos el modelo y lo enviamos. Wow, ¡Qué rápido y ganas! De... A contrarreloj, <risas> impresionante. Bueno, sacándote un poquito de este tema de, del concurso de la NASA, Juli, eh, hemos leído por ahí que ya tenés tu propia empresa, donde ¿cómo es? asesoran a personas o, o empresas que, que están en el rubro de la ciencia y de la tecnología? ¿Cómo es que trabajan? Bueno, me pasó después de, de este concurso, sí. que quizás fue por la, la razón por, principal por la cual me di a conocer. Ajá. Me empezaron a preguntar, bueno, Juli, ¿cómo hiciste? ¿Vos sabes del tema? ¿Vos estudiaste algo relacionado? Ajá. ¿Cómo haces para llevar esas ideas? Un poco la acción. Y los científicos tienen un montón de proyectos y por ahí no se animan a llevarlo adelante. Entonces, claro, vos dije, sos licenciada en dirección de empresas. Yo hago la parte de negocios, Ajá, lo hago claro. en todos lados. Y dije, busquemos modelos para que consigan los fondos y se <risa> animen. Al menos a llevarlo al estadio de laboratorio, de claro, investigación claro. científica, académica. Y dije, si lo, pude, lo pudimos hacer en, en conjunto, pero desde mi visión, darle ese aporte al proyecto de la NASA, hagámoslo con, con muchos más, porque qué no? Claro. Qué y así fue como nació mycoriza que es la empresa que tengo junto a Paz Álvarez. Uh -huh. Paz Álvarez también es mendocina, es de San Rafael, uh -huh. ella se dedica a la biotecnología, tiene una empresa en Estados Unidos, que se llama Sabia Bio. Eh, y dijimos, ayudemos a más y que esto crezca. Y así fue, bueno, por otros lados a mí me habían llamado para el Foro Económico Mundial, empecé a dar charlas, uh -huh. los chicos me preguntan, bueno, pero ¿cómo hago? Claro. ¿Qué, qué, qué estás estudiando? Uh -huh. Y bueno, me empecé a dedicar a eso y así fue como... Con la empresa estamos ayudando a empresas de, todo, de toda uh -huh. América Latina y de un montón de industrias. Wow, claro. ¿Cuántas empresas han asesorado? ¿Cuántas personas han trabajado, han pasado por ustedes, por la empresa? La verdad es que la empresa es bastante reciente. Uh -huh. eh, no nos podemos quejar porque ya tenemos clientes en diferentes países. Bueno. Y sobre todo asesorando a empresas de Argentina, sí. de educación, de tecnología, de software, de tecnología relacionada al agro. Chicos que están empezando con idea de biotecnología. Uh -huh. Digamos, es muy diverso y la verdad que el mecanismo es un poco el mismo, entender... Que los miembros de tu equipo sean distintos a vos. Ajá. Si vos sabés programación, y buscate a alguien que sea más creativo. Después, uh -huh. pensar en, en el diseño. Pensar en que sea el project manager que ponga las fechas claro. y divida las tareas. Y en, el, en la persona de negocios. Y así dale para adelante. Claro, Entonces, la problemática todo. era que habían muy buenas ideas, pero no hay no, no ninguna herramienta para llevarlo adelante, ¿no? Entonces Totalmente. ahí actúan y entran ustedes. Exactamente, sí. Ah, buenísimo, me encanta. Bueno, mencionabas el Foro Económico Mundial de la Mujer, del cual participaste hace muy poquito en, en Ecuador. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo llegó de cierta manera a esta invitación para que seas la representante argentina en este foro tan importante? La verdad fue súper emocionante. Yo nunca me lo imaginé porque... Cuando me llega la carta, leo la, la primera parte de la carta, dice, bueno, invitamos a premios Nobel, invitamos a destacados ah, políticos, ¿Para económicos. carta que te llega a tu casa? Me llega a mi casa, ah, claro, me llega por mí. abre el trae, buzón trae. y, y tiene la, la, la, <risa> la carta, la carta tranquilo. <risa> sí. fue, fue muy chistoso y cuando yo lo leo digo, no puede ser, digo, no me quedan equivocadas. Claro. <risa> eh, y bueno, me invitaban a ser speaker, imagínense que en uno de los paneles mm. me toca compartir panel con la quien es la voz y creadora de Siri. Ajá, wow. Internacional Con Siri Imagínense, locutora Voz, mujer, tecnología Yo dije, ¿qué hago acá? Qué experiencia, ¿Qué wow, experiencia? Y la verdad que, que fue increíble Porque que pongan a representar A las mujeres, a una voz joven Quizás, yo siempre digo Una chica, si yo pude, que no tengo el conocimiento Que no empecé con ningún tipo de fondo eh, Que no venía del palo uh -huh. Que soy joven Siempre las personas me dicen Yo ya estoy de vuelta yo, lo tuyo, esa edad, ya la pasé. Y los jóvenes me dicen, no, a mí me falta un montón. Claro. Tengo que estudiar, tengo que seguir. Yo les digo, anímense y, sí, y vayan por eso. Siempre se puede. Yo total. creo que ninguno se tiene que poner ya ese límite. Esa de barrera, decir, no, ya no o soy muy chico, o ya se me pasó la edad. Yo creo que en cualquier momento de la vida, si uno realmente eh, apuesta a eso y pone sus esfuerzos, eh, eh, todo llega. Y me parece muy interesante destacar que tanto eh, Paz, eh, vos, muchísimas chicas que están eh, desarrollando ya sus propias empresas. Eligen apostar a nuestra al provincia, país. eligen apostar al país. Eh, eh, en ese sentido, ¿cómo ves el hecho de que tantos jóvenes dejen la Argentina y, y bajen los brazos, de cierta manera, uh -huh. para, para seguir trabajando aquí y haciendo crecer nuestro país? ¿Qué les dirías, quizás? Es muy fuerte, es una realidad uh -huh. lo que está sucediendo. Eh, me pasa de hablar en las universidades, en los colegios, y todo el mundo hace mención, digamos, uh -huh. a, a esto que, que vos estás diciendo. La verdad es que cuando uno afronta una problemática de índole global, uh -huh. que es lo que hoy en día nos permite la tecnología, va más allá de donde estés físicamente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, tenemos, estamos en el mejor momento de la historia para acceder a esa información y para crear soluciones. Y vos no tenés que saber de todo para hacerlo. Tenés que buscar un equipo, digamos, solo, no llegas a ningún lado. Uh -huh. Tenés que animarte. Es, es mandar mails, es mandar mensajes directos por Instagram, uh -huh. no, es acercar... hoy. Hoy en día vos podés conseguir un número de teléfono, podés conseguir un mail uh -huh. abajo en un paper y sí. preguntarlo a un científico y, y es crear las condiciones para que eso suceda. Entonces, ya no es inaccesible, uh -huh. eso está buenísimo. Cuando venga una pandemia, cuando ocurre la catástrofe, las inundaciones, cuando estamos hablando de que no vamos a tener alimentos con el tema del agro y las soluciones que estamos brindando, va más allá de donde vivas. entonces uh -huh. eh, Y va más allá de la edad que tengas o lo que estudies. Entonces es urgente, hay que pensar de esta manera, hay que pensar en lo que tenemos, no en lo que nos falta por tener. Lamentablemente, sabemos que, que estamos mal, digamos, en contexto económico, sociopolítico, por eso tantos jóvenes y esta fuga de cerebros existe, uh -huh. pero también estamos en un momento de oportunidad de crear las condiciones para que suceda. Entonces, ¿cómo lo veo? Y yo le veo un, un poco de esperanza uh -huh. y, digamos, lo veo tangible, veo cómo le cambia la vida a un científico, veo cómo le cambia la vida a un chico que, uh -huh. que consigue que su proyecto escale al mundo. Uh -huh. Y no por algo los argentinos y los latinos nos destacamos afuera. no tenemos Hay oportunidades, simplemente hay que buscarlas, moverse. Hay que moverse y hay que generar las chances de que suceda. Hay que animarse a pasar vergüenza, a mandar mails, a escribir a Harvard, a escribir... A donde sea. A donde presentarte un concurso de la NASA. Claro, Todo ejemplo que se puede. Claro. Vos, Mateo Salvato, en Buenos Aires, hay muchos chicos muy inteligentes, muy capaces y creo que es como la luz de esperanza para decir, bueno, se puede salir como país, hay que seguir apostando, en este caso a Mendoza, Argentina... Porque no, no hay que bajar los brazos, evidentemente eso es solo el ejemplo que se puede. Eh, yo le veo a muchos chicos y si vos creas algo que además ayuda al medio ambiente e integra algún sector de la población, sí o sí te van a ayudar. O sea, eso ¿Total? es imposible que salga mal porque grandes fondos del mundo están mudando y están prestando eh, financiamiento para este tipo de ideas. O sea, la sustentabilidad no es algo utópico, lo estamos viviendo nos guardamos la pandemia, se esclarecen los cielos Digamos, es una realidad No estamos hablando de, de nada fantasioso uh -huh. Y eso pasa y puede pasar Si uno se mueve y genera las condiciones Por supuesto que yo hoy en día Formo parte de un montón de organizaciones eh, De Sistema B Que, que trabajan con uh -huh. empresas con impacto sí. De Endeavor, que trabajan con emprendedores eh, Soy la representante argentina En una federación que está en España uh -huh. eh, De más de 80.000 empresarios Que les interesa lo que estamos haciendo Vamos uh -huh. a hacer un evento ahora en marzo Estamos generando las condiciones para que eso pase y es moverse y es animarse y, y es lo que hacen ustedes, ¿no? Poner a la luz estas historias que te den un poco de esperanza también. Total. Sí, sin duda es un gran ejemplo sin y de, de motivación para todos los jóvenes. Julieta Porta, Mendocina, que va a dar muchísimo Se que aplaude, hablar. Escuchame. Ya da que hablar. Pero, pero la... Obviamente. Sí. Y qué bonito saber que contás con el apoyo de tu familia mira te han venido a acompañar Porque sí. vos seguís siendo chica A ver, 23 años, no la vamos a alargar Y que vaya a la sola no. Qué hermosas, ¿Quiénes, ¿quiénes te acompañaron? Vinieron ¿Tú? mis dos abuelas, oh, Esther ah, mira que están qué más orgullosas bien. Ellas, claro, más quieren así abuelas. estrellitas en los ojos Directamente, <risa> las ¿Qué, abuelas, ¿Qué ¿qué abuelas? Divino, la abuela. Aprovecho para contarles que son su fan Siempre los miran ah, mira ahí están saliendo al ah, aire Las abuelas Qué bonito, qué lindo que han acompañado, unas genias totales orgullosas de, de su nieta Juli, muchísimas gracias por Un tu visita y que, que sigan todos los éxitos, cada vez que tengas algún proyecto, algo que quieras venir a compartir esta, este espacio va a estar súper disponible para vos y para tus compañeros para, para ser, ¿no? los portavoces sí, de estas disfrutar. historias tan bonitas que suceden acá en la provincia. No, gracias a ustedes a la producción y bueno, también cuentan conmigo me pueden escribir, me pueden escribir a la red lo que necesiten, con tal de que esto salga para adelante por gracias, supuesto, Juli. encantado placer. Juli vamos a ir una pequeñita...